despojarse de una manera de muerte que le hayan hecho, nos pueden contactar al WhatsApp 320 2816 código de país 57. Repito, 320 2816 código de país 57. Estoy en Colombia. No respondemos nada por redes sociales, no respondemos por Facebook, no respondemos por Instagram. Solamente al WhatsApp que les acabo de mencionar o a mi correo electrónico, atrévete a sorprender, arroba